A ver qué hago. Hola, ya estoy conectada en vivo. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Hola, ¿qué tal Mari? ¿Cleria? Hola. Hola. Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta, me encanta, Ángela, que se estén conectando. De verdad me hace muy feliz. ¡Pau, ¡Oh, Tan bella, Dios la bendiga. ¡Qué bueno! Sí, estoy de verdad muy emocionada y muy feliz de estar hoy con ustedes. Y bueno, quiero aprovechar para, bueno, darle primero, decirle buenas tardes o buenas noches, porque eh, Europa está en buenas noches, también buenos días para algunos. Me encantaría que colocaran dónde, de qué parte se encuentran, dónde se encuentran, de dónde se están conectando. Escríbanmelo para saber de dónde estamos conectados. Así que, bueno, me encanta saber de, qué, de cuántas partes del mundo podemos compartir todo lo que estamos sintiendo y tenemos en el corazón. Gracias, gracias, gracias, de verdad, por estar aquí. Por estar aquí, escuchando mi experiencia, porque eso me hace crecer y me compromete aún más con ustedes, en abrir mi corazón y, y volcarlo en cariño. Y de verdad que me hace muy feliz compartir mi experiencia y todo lo que no solamente eh, aprendo en lo personal, sino en cuanto investigo. De Maturín, Venezuela, de Colombia, de Italia, ¡qué linda! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a esperar que se conecten. Susi está en España. Hola, Susi. Sí, de San Antonio de los Altos también. Me encanta, en los Andes. De Canadá. A ver, y Facebook, aquí ¿qué tenemos. Hoy nos estamos conectando también con Facebook y, y con Instagram simultáneamente. Es mi primera experiencia con los dos simultáneos. Así que bueno. Cualquier error, pues lo perdonamos. Vamos a esperar unos minutos mientras se conecta. Pero voy a aprovechar para contar algo que dije en los stories, que es un poco cómo va a ser la dinámica de este live. Este live, pues la intención es no solamente compartir mi experiencia eh, a través de, bueno, de ser paciente COVID, que, cosa que los médicos creemos que, que estamos inmunes, que estamos como protegidos y no, también somos frágiles y podemos realmente contagiarnos. Pero unido a toda la investigación científica y lo, lo que sabemos hasta ahora sobre el COVID, de manera que nos puede enriquecer un poco eh, comparando lo que, lo que me pasó con lo que está descrito en la realidad y qué tanta coincidencia hay con todo esto. Pero este, quiero realmente... La idea es que todas las preguntas que ustedes hicieron la semana pasada... Cuando hice el video, solicité preguntas, hubo mucha interacción, de verdad, muchos comentarios, lo cual agradezco, pero hubo más de 100 preguntas, entonces, pues, bueno, no alcanza para un live. Vamos a dividirlo, vamos a hablar ahora un poquito sobre la historia, la historia natural de la enfermedad o los tiempos desde el contagio hasta que presentan los síntomas, una vez que presentas los síntomas, cuáles son las pruebas, cómo se interpretan las pruebas y luego, pues, eh, qué hacer. Si te presentas los síntomas, pues, ¿qué tienes que hacer, no? Tratamiento y vacunas lo vamos a dejar para otro live. Entonces, que, este, re, revisé todas las preguntas, traté de que en este live contestar todas las preguntas en relación a los temas que mencioné. Todo lo que sea tratamiento y vacunas lo vamos a dejar para un segundo live. Y cualquier otra pregunta que ustedes hagan aquí que no haya sido contestada en este momento, pues, se va a contestar entonces en el próximo live de la semana que viene. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ya están, yo creo que bastantes personas conectadas, me encanta, me hace muy feliz. Y quiero realmente eh, comenzar compartiendo cómo se activó en mí ese centro interior de sanación que todos tenemos. Todos tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, un centro de poder sanador. Y tenemos que aprender a activar. Y les voy a contar cómo fue mi proceso en relación a la activación de ese centro de poder sanador. Esto lo vi claro cuando me planteé que sufrir, igual que ser feliz, es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. Sí, entonces fue cuando decidí, no hay razón para morir. Decido vivir hoy. Un día a la vez, un día a la vez. Ya no sabía si iba a haber mañana, por lo tanto tenía que tomar la decisión de vivir y ser feliz hoy, que era lo único que tenía. Este año 2020 fue para mí y probablemente para muchos de ustedes un año muy duro, muy difícil, con muchos altibajos emocionales, que puso a prueba mi serenidad y equilibrio interior cargado de mucha incertidumbre, pero también lleno de mucho amor de Dios. Y cuando uno se siente querido y amado por Papa Dios, pero, y además de eso tiene una actitud positiva ante la vida que siempre me ha caracterizado, pues me permitió felizmente llegar a Navidad y reunirme con la familia. Cosa que agradezco. ¿Pero qué pasó? Pues me contagié de covid ¿Qué pasa? Que, eh, debo confesarles que estábamos conscientes de que cuando viajamos en Navidad eh, aumentaba el riesgo de contagio. Habíamos pasado libre de contagio todo el año, encerraditos en casa, pero ¿qué pasa? Tenía, tenía que hacerlo. Quería eh, pasar esta Navidad con los hijos de mi hermano Mario, que, bueno, fue al cielo en marzo 2020, y esta era la primera Navidad de mis sobrinos sin su papá. Además, mi esposo y mis dos hijos, dos de mis hijos están fuera, tenía un año que no los veía. Decidí asumir el riesgo, sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuando asumimos los riesgos tenemos que tener las herramientas para enfrentar lo que estamos asumiendo, ¿verdad? Para superar ese riesgo en caso de que pase. Y yo estaba muy confiada. ¿Cuáles eran mis herramientas para asumir ese riesgo? Pues bueno, mis herramientas eran de que yo, pues, a los casi 69 años, porque cumplo 69 años ahora en julio, dentro de cinco meses, soy una mujer saludable, tengo un peso saludable, no tengo enfermedades crónicas, no tomo tratamiento para nada, solo tomo vitaminas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo cronológicamente voy a cumplir 69 años. Pero biológicamente yo soy más joven entonces bueno yo esa era una herramienta que yo tenía además que otra herramienta, bueno mi alimentación saludable que viene desde mi casa comemos muchas frutas, muchas vegetales, igual enseñé a mis hijos la lonchera de mis hijos tenían palitos de celery y zanahoria los amigos se burlaban de ellos y les encantaba y cuando todos querían ir a Kentucky o a, a, a, a hamburguesas y pizzas, yo decía ay, yo quiero un platanito cocido con un huevito revuelto. Y todo el mundo, guá, cápela! todos los niños. Aprendieron a comer saludable. No que no comían lo otro, pero preferían comer saludable. Y así crecimos. Muchas frutas, vegetales, más pescados, más marisco, menos carne roja, mucha grasa saludable. Bueno, también el ejercicio, siempre he hecho ejercicio cardio y pesas para tonificar, pero este año con el tema de que, bueno, había más tiempo libre porque no podíamos trabajar en las tardes, pues me dediqué a hacer ejercicios de alta intensidad y ejercicios funcionales con un entrenador personal. Cosa pues que también era buena. También procuraba dormir bien este, seis o siete horas, que es lo recomendable cuando la situación estaba un poco estresante o difícil, con esos altibajos emocionales, pues tomaba un poco de melatonina y un tecito para dormir, me relajaba, pero siempre buscando, la meta era eh, dormir seis o siete horas, meditar, meditar y orar, conectar mente-cuerpo, todos los días en la mañana sentarme frente al que al final se va a hacer todo lo que él diga, Papá Dios, ¿Tú qué quieres de mí hoy? ¿Hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? Entonces ya salía con el plan de lo que papá Dios me había contado que quería de mí hoy, ofreciéndole el día, y eso me hacía muy feliz, y me llenaba de energía, de vitalidad, sabiendo que estaba cumpliendo lo que Dios quería que yo hiciera. Esa conexión espiritual es sumamente importante, porque además nos relaja, conecta mente-cuerpo, es sumamente importante. Hacer lo que te gusta, lo que te libera endorfinas. Escúchame, ¿qué me gusta? Pues escuchar música, bailar, me encanta bailar, me encanta leer un buen libro. Soy poca televisión, pero me encanta, por ejemplo, escribir, investigar, eh, esto compartir con ustedes, eh, eh, elaborar, crear contenido, los live, las conferencias online. Todo eso lo hice el año pasado. Y todo lo que amo y me apasiona. Entonces, bueno, eso era bueno también para el sistema inmune. y y luego, este, también, pues bueno, el trabajo, la actividad laboral no me fue mal, ni económicamente ni profesionalmente. Evidentemente, al principio del año hubo un bajón, pero luego todo se estabilizó, los pacientes adquirieron confianza y volvieron y teníamos consultas online o presenciales. Así que bueno, económicamente también me fue bien, había unos proyectos pendientes de hígado sano, pero ya estaban encaminados y todo me llevaba a agradecer. Que eso es algo, un hábito también, que es muy importante, hacer una lista de agradecimientos. Cuando haces una lista de agradecimientos, yo me siento así como el día, el 25 de diciembre, cuando uno, el, el niño Jesús lo regaló de papá, de mamá, de la madrina, del padrino, de los tíos, de los primos. Eso era una maravilla el 25 de diciembre, era un día fantástico, donde uno se sentía feliz, lleno de regalos, lleno de regalos. Y esa alegría y esa felicidad de sentirte lleno de regalos, tú la puedes crear todos los días haciendo una lista de agradecimiento y agradeciendo todos los días algo más porque al principio agradecemos bueno ahora agradecemos despertar estoy viva eh, respiro ahora agradezco respirar porque esto es importante verdad gente en, en, en UCI que está viva y no respira entonces eso es importante sentirnos agradecidos a mí me encanta una frase del, del Papa Francisco que dice si un día la tristeza te hace una invitación Dile que tienes compromiso con la alegría y le serás fiel toda la vida. Entonces, una forma de estar feliz es hacer una lista de agradecimiento, sentirte rico, todos los tesoros y las bendiciones que tienes, compárate con el que menos tiene y, y siempre te sentirás feliz. Entonces, agradecer, disfrutar el agrado de ser, es sumamente importante. Agradecer el ser. Todo eso lo había. Entonces ustedes se estarán preguntando, pero bueno, un momento. ¿Y, y, y todo eso que hiciste, que te debió reforzar el sistema inmune, era la misma pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Porque me sentía orgullosa de mis logros. ¡Wow! Y se los recomiendo para el 2021, menos mal que esto va a quedar grabado, para que lo vuelvan a ver y lo anoten, hagan todo paso a paso. Es lo que tienen que hacer en el 2021, todas las recomendaciones que les di. Pero entonces la pregunta es: yo me hice. Bueno, pero ¿por qué? Si debía tener un, un sistema inmune fuerte, ¿por qué me contagié? Fue la primera pregunta. Y, y, y la, también me la hicieron. Estoy contestando a la gente que me hizo esa pregunta. ¿Por qué si usted tiene un sistema, debe, debe tener un sistema inmune fuerte con todo lo que hace, por qué se contagió? La segunda pregunta es, ok, bueno, está bien, me contagié. ¿Cuál es, es mi reflexión y aprendizaje de lo que está pasando? Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar para este año 2021 que se avecina igual de difícil que el 2020? Por lo menos igual, para no ser pesimista y pensar que va a ser peor. Pero entonces tenemos que prepararnos. ¿Y cómo mejorar entonces? ¿Qué hacer para mejorar? Y, y bueno, eh, realmente, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer en relación a... A las cosas que podemos hacer, lo primero era una reflexión. Todo proceso de sufrimiento puede ser productivo, pero debemos sacar el aprendizaje. ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Por qué? Porque si no es estéril, perdemos. Perdemos la oportunidad. Eso era lo primero. Y, y luego, a partir de allí, comencé a recoger las experiencias y aprendizajes pues, que hoy voy a compartir aquí contigo. El primer aprendizaje fue no cuestionar a Dios. ¿Sabes? ¿Qué es lo primero que uno hace? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo me cuidé? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Tú sabes, cuestionamos a Dios. Y había simplemente que entender. Y confiar en el proceso. ¿Sí? Todo lo que pasa es bueno. Lo que tenía era que encontrar lo que de bueno tiene lo que pasa. Para no perder el equilibrio y la serenidad. El segundo aprendizaje, son siete, recuerden. El segundo aprendizaje es que somos frágiles. Somos frágiles. Y no hay nada que garantice evitar el contagio. Eso me lo preguntaron muchas veces. ¿Cómo hago para evitar el contagio? ¿Garantías de que no me voy a contagiar? Nadie te puede garantizar que no te vas a contagiar. Por supuesto, las medidas generales son y están más que soportadas por evidencia científica, lo que disminuye el riesgo. Mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos pero no te blindan. O sea, puedes igualmente contaminarte. ¿Por qué? Por esto que me pasó a mí, que en, en ambientes familiares uno se relaja, se quita la mascarilla, besos y abrazos, feliz año, en ambiente familiar, Pero cada uno de ellos, éramos 17 personas, cada uno de ellos estaba asumiendo riesgos individuales cuando salía o algún restaurante, o ir al supermercado, o a la farmacia, cualquier cosa. Por más que tratamos de mantenernos libres de contagio, el ambiente familiar uno se relaja. Entonces, cuidado, porque cada quien asume su propio riesgo. Otra cosa que es importante, es que creemos que estamos no solamente blindados de, del COVID, sino blindados en todo, el manejo de las emociones, yo, la supermujer. Entonces, ¿qué pasa? que esos altibajos emocionales, no, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser fuerte, eh, yo tengo que entender que si un familiar se va, pues está en el cielo y está feliz, pero, pero tienes que do, do, llorar tu pérdida, y tienes que saber comunicarlo, y ese, ese sentimiento, esto fue algo, pero también hubo otras cosas, que no, no, no pasa nada, yo soy fuerte, no pasa nada, yo tengo que mentalmente el conocimiento de todo lo que he leído, me dice que yo tengo que poder con esto, ¿Qué pasa si no hablo, si no lo comunico, si no tengo la sencillez y la humildad de decir necesito ayuda? Eso te quiebra tu sistema inmune también. Entonces, a veces hay que tener la sencillez y la humildad de decir que no soy la super niña todopoderosa, que no me las sé todas y que... Y que a veces necesitamos de ese, de ese abrazo, de ese no pasa nada, todo va a estar bien. O de esa simple presencia de alguien a tu lado, aunque no hable, sin palabras. Pero que, que tú puedas sentirte frágil y no pase nada. Que no te hagas la supermujer, porque quiebra el sistema inmune. Ese fue otro aprendizaje. El tercer aprendizaje es que si te infectas, bueno, lo mejor es que te encuentres saludable. Así que fue bueno cuidarme. Por eso insisto en que tenemos que reafirmar este año 2021 todo lo que les mencioné al principio. Que yo había hecho en el 2020. Está reafirmado y no por mí y por mi experiencia. Está reafirmado por toda la evidencia científica que dice lo que tenemos que comer y lo que tenemos que hacer para estar feliz y saludable. Porque tenemos que manejarnos desde el punto de vista integral. No solamente saludable con cuadritos, fitness, sino feliz también. Feliz de tu cuadrito, feliz de tu cuadrito. Pero tienes que estar feliz y saludable. Porque si tener cuadritos te angustia, te desespera, y te hace la contadera de calorías y te estresa, entonces no eres feliz, no sirve. Así que feliz y saludable es algo importantísimo que tienes que trabajar porque eso es determinante para reforzar el sistema inmune y, y, y es mejor que te agarre con un sistema inmune fuerte he aquí la experiencia. El cuarto aprendizaje es que yo en conocimiento pues de de, que, de lo controversial de la ivermectina, porque los resultados no son concluyentes y no hay suficiente evidencia científica para poder poner de acuerdo a, a todo lo que es la comunidad internacional y hacer un consenso y que podamos recomendar realmente su uso de forma confiable, basado en ciencia. Pues bueno, estaba consciente de eso, pero también... Hice revisión sobre los efectos adversos serios, y esta droga tiene muchos años utilizándose, casi 80 años. Por cierto, utilizándose para parasitosis externa, que ahora la gente se lo está tomando para la mibiasis, para la caridiasis, para los nematos, es un disparate. Eso no hace efecto sobre eso. No tiene ningún efecto sobre parasitosis interna. Esto tiene efecto sobre parasitosis externa, filariasis. Son lesiones de piel. Eh, eh, Oncocercosis, que es una, eh, una lesión en piel que también es por la picadura de una mosca y produce ceguera. Y, y, y también la escabiosis, que es la vulgar sarna, pero son todas lesiones de piel. Esto se creó, se diseñó para tratar lesiones de piel y no hay evidencia científica de que trate parasitosis de intestinales de otro tipo. O sea que es un disparate. También es importante que que sepan que tampoco se pueden estar utilizando dosis exageradas, porque eso es una relación de dosis por peso, y tampoco se puede estar usando todos los meses, o cada 20 días, o cada 15 días, o toda la semana, porque eso no está indicado ni siquiera en estos casos para lo que fue diseñada la droga. Entonces se están corriendo una serie de riesgos, ¿no? Pues yo pues tengo que asum contárselo pues bueno, dije yo como tiene pocos efectos adversos y nada más lo voy a tomar para antes irme de viaje, me lo voy a tomar, me tomé dos dosis de ivermectina. ¿Y qué pasó? No me protegió. Bueno, eso es lo que dice la literatura. Que si bien es cierto hay un estudio en vitro eh, de que inhibe la replicación viral del COVID, porque tra trataron de utilizar esta droga ahora con COVID, eso está bien, pero fueron utilizadas dosis masivas, gigantescas, que son, desde el punto de vista humano, no pueden ser utilizadas porque son tóxicas. Entonces, esto que pareciera que sí fue efectivo inhibiendo la replicación viral in vitro, hay que extrapolarlo ahora a dosis humanas y hacerlo estudios clínicos prospectivos, controlados, randomizados, aleatorios, no retrospectivos, no analizar lo que se tomaron, qué pasó, no sino prospectivo, para realmente poder recomendar su uso formalmente. ¿no? Así que bueno, eh, en relación a la ivermectina, pues esa es mi opinión, no debe ser utilizada ni recomendada hasta ahora porque no hay resultados concluyentes y tengan cuidado, no exagerar las dosis que están tomando y con la frecuencia que se lo están tomando, ¿no? Porque los... Efectos adversos reportados son para dosis razonables No para lo que hoy en día se está haciendo Con el cuento del COVID El quinto aprendizaje fue que la lectura que le estaba dando A este proceso me estaba enfocando Era en el fracaso Sí, tanto esfuerzo para nada Entonces, ¿qué pasó? Pues, esto me llevó a a criticarme, a, a, a no a criticarme, a culparme, a, a castigarme, a victimizarme, pobrecita yo. Eh, y, y de repente dije, bueno, yo creo que esto no me está llevando a nada bueno. Y tengo que cambiar mi percepción de lo que está pasando, la lectura que le estoy dando a lo que está pasando. Y tuve miedo, sí, tuve mucho miedo. No miedo a morir, porque a esta edad ya uno como que es, bueno, Sabe que, que va a morir y, y, y lo más seguro que tenemos es la muerte y de verdad que no tengo miedo a morir. Tenía miedo de morir asfixiada, de morir ahogada. Es horrible no poder respirar. Sí, tuve miedo. Tengo que confesarles que perdí la confianza en mí. Pero me dije, un momentico, tengo que cambiar. Esto no puede ser, aquí hay un error. Estoy enfocando mal las cosas. Y luego de tocar fondo... Fue cuando, cuando dije, wow, la lectura que tengo que darle es la lectura desde el aprendizaje. Porque la lectura desde el aprendizaje engrandece. Y debía encontrar entonces el, el por qué estaba pensando así. ¿Cuál era el error? ¿En dónde estaba el error? ¿Y, y, y por qué estaba focalizada? En, en, en, en el fracaso, en la dificultad, y no, no veía la posibilidad de aprendizaje. Y mi error, ¿saben cuál era? Mi error era buscar y creer que las respuestas estaban en los conocimientos adquiridos. Imagínate tú. 50 años de educación, más de 40 años de médico, gastroenterólogo, todos los posgrados de la gastroenterología y todo lo que sabía y todas las lo... especialidades. Pues yo buscaba respuestas en todos los libros que me he leído, todos los cursos que he hecho. To... Y resulta que las respuestas no estaban en el conocimiento. El momento me exigía, era sabiduría, no conocimiento. ¿Y saben cuál es la diferencia? El conocimiento está allí. Pero la sabiduría es vivir la experiencia del conocimiento en tu propia vida. Sí. Yo misma debía transitar este difícil momento desde lo que enseñaba. Desde lo que enseño todos los días en mi cuenta. Pero era conocimiento. Ahora tenía que vivirlo. ¿Y qué es? básicamente el resumen de lo que enseño, la gratitud y el amor. Entonces, solo contaba en ese momento con estar viva, estoy viva, eso es lo que importa, estoy viva. Y tenía que comenzar a disfrutar eso, el estar viva, eso era todo lo que tenía. Y bueno, Tenía que decidir entre lamentarme y sufrir porque podía morir o decidir ser feliz porque voy a vivir hoy y voy a vivir feliz. Y eso me lo decía todos los días. Abría los ojos, gracias Señor, gracias porque desperté, porque me regalaste su nuevo día. Le pedía que abriera la ventana para ver el cielo, para ver el sol. Porque uno, encerrado 10, 12 días en una habitación. Y decía, puedo ver el cielo, puedo ver el sol. Gracias, Señor, gracias. Solo contaba con el momento presente para estar viva. Y tan solo podía lamentarme y sufrir o decidir ser feliz. ¿Y qué hice, pues? Decidí disfrutar estar viva. Perdí el miedo a morir. Decidí vivir cada día como si no hubiera mañana. Entonces, fui feliz. Esto me ayudó a cambiar la calidad de mis pensamientos y emociones. Y comencé a activar ese centro de poder sanador a mi favor, porque lo estaba poniendo en contra. Estaba activado en mi contra, deprimiéndome el sistema inmune. Y lo activé a mi favor porque decidí vivir hoy. Eso me dio mucha alegría, mucha paz y mucha serenidad. El sexto aprendizaje fue otro aspecto importante, tremendamente revelador, que cambió mi percepción de lo que estaba pasando. Yo no era la única persona que estaba viviendo esa experiencia. Inclusive ingresaron conmigo otras personas, inclusive amigos y familiares que estaban en peores condiciones que yo. Y al otro día ingresó mi hijo mayor. Entonces me di cuenta de que yo no era la única que estaba pasando por eso. Que había otras personas peor que yo. Y comencé a ofrecer lo que estaba viviendo y a rezar por ellos y eso cambió el sentido y el propósito de mi, de mi sufrimiento y comenzó a, a tener realmente una paz y una tranquilidad de confiando en que podía ayudar a otro con mi oración pensar en los demás y ayudar a los demás me sacó de ese foco interno de negatividad en la que podía haber estado al principio, inicialmente. Eso le dio sentido a mi sufrimiento, lo que me ayudó a transitar mejor mi proceso. El séptimo aprendizaje, sí, este es el séptimo ya el último aprendizaje, fue probar la efectividad de la meditación, la reflexión, la... La meditación consciente y la respiración, que al igual que yo, estaba puesta a prueba. Y hacía todos los días una meditación mindfulness que yo grabé y, y publiqué el año pasado. Eh, los que se queden hasta el final, les voy a, me dejan el correo escrito aquí y les mando de regalo una meditación mindfulness para reforzar el sistema inmune está puesta a prueba igual que yo y funcionó me daba paz me daba serenidad me daba tranquilidad y me daba confianza esa confianza que había perdido segura de que me iba a recuperar así que les dejo de regalo esta meditación mindfulness escriban sus correos porque luego este va a quedar grabado, tomamos, vemos su correo y les mandamos por su correo esta estupenda meditación para reforzar el sistema inmune desde tu intestino, desde tu salud intestinal, porque el, las, el intestino tiene el 70%, 70% de la responsabilidad de, de tu sistema inmune está en tu intestino. Y el otro 30% el hígado, porque es el laboratorio del organismo, donde se procesa todo. Donde, donde se procesan los, las proteínas que, que ingerimos, eh, los aminoácidos, todo lo que necesita ese anticuerpo del sistema inmune para formarse. ¿Quién se lo suministra? Es el hígado. Entonces, de la salud de tu intestino y de la salud de tu hígado, depende tu sistema inmune. Allí te voy a enseñar a enviarle una luz sanadora, una luz brillante, sanadora a todas las células de tu cuerpo fundamentalmente a tu intestino y a tu hígado y a tu sistema inmune, a cada linfocito para que se llene de energía y te proteja y sea una medida más de la mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y reforzar mi sistema inmune con una meditación que conecte mente-cuerpo y yo active mi centro sanador interno que está allí, lo que tienes es que ponerlo a trabajar a tu favor bueno estos siete aprendizajes me llevaron a realmente a comenzar mi día diciendo gracias gracias gracias gracias por todo gracias consciente conciencia de las grasas gracias al médico a la enfermera que me tomaba la vía gracias a los ángeles que me cuidaron gracias a la, a la comida que me llegaba gracias a a, a, a la que limpiaba la habitación, que la limpiaba estupendamente, tenía aquel lampazo blanco precioso. ¿Cómo me daba cuenta yo de los detalles? Para agradecer. Era sumamente importante. Agradecer de manera consciente se convirtió en mi mejor medicina emocional. Háganlo, funciona. Agradezcan, agradezcan todo. Mi mejor medicina emocional. De, de repente me di cuenta que estaba contenta, que estaba agradecida, que estaba feliz de todo lo que me daban. Tengo una sobrina en España que vigiló mi, mis cuidados, está aquí conectada, es la Paola Lizarzaba, el neumonólogo en España, que ve 300 pacientes diarios de COVID. Y entonces monitoreando todo lo que estaba pasando, ¿cómo no voy a dar gracias por todo eso? Tenía tantas razones para dar gracias, que estaba, era oportunidad para estar emocionada, contenta, y no salía de mi asombro y de mi gratitud por todo lo que estaba viviendo. En realidad se transformó mi vida. Entonces, vamos a hablar ahora de si tienes una exposición en relación a la línea de tiempo de COVID. Si tú te expones a un contagio, a una persona que fue positiva, eh, eh, pues bueno, eh, ¿qué tienes que hacer? Pues. Lo que, tenemos que, lo que dicen las organizaciones científicas y todas las organizaciones los protocolos internacionales es que los síntomas se te van a presentar entre 6 o 7 días. O sea, tenemos de 2 a 12 días para que se presenten. En promedio, seis o siete días. Si en estas dos semanas no se te han presentado síntomas, la probabilidad de que se te presenten síntomas es muy pequeña. Así que bueno, eh, eh, por eso es que pedimos, una vez que has tenido una sospecha de contagio, un aislamiento de dos semanas, por esa razón. Porque los síntomas deben presentarse en esos primeros 12 días, máximo dos semanas. Está reportado pues, que desarrollas los síntomas ya en 5 o 7 días, ya nosotros teníamos síntomas. O sea que coincidió con lo reportado en la literatura. Y, y una vez que ya presentas los síntomas, ¿qué debes hacer? Pues obviamente desde lo aprendido, y, y mi recomendación es que si presentas síntomas debes consultar a un médico cuáles son los síntomas más frecuentes ya sabemos que los síntomas más frecuentes son síntomas respiratorios recuerden que el contagio es respiratorio pequeñas gotículas que se adquieren eh, las gotículas no es que están en el aire acondicionado y en el ambiente simplemente pueden caerte estas gotitas si estás a menos de un metro de distancia la recomendación es metro y medio y entonces los síntomas respiratorios que es disnea dificultad para respirar eh, tos, tos seca, eh, además de eso, eh, fiebre, escalofríos, malestar general, cansancio, debilidad, se pierde el gusto, se pierde el olfato. Eh, esto se puede acompañar de síntomas gastrointestinales, también es frecuente que aparezcan solo los síntomas gastrointestinales, sin los síntomas respiratorios. puede ser diarreas, acompañados de dolores cólicos o no, náuseas, vómitos. Pues cualquiera de estos síntomas que pueden presentarse, si pues debes consultar al médico para, para ver que la severidad de los síntomas y que te envíen a hacer una PCR. ¿Qué es una PCR? Es una prueba para determinar la presencia de virus de carga viral, si existe, si tienes o no la presencia del virus. Se hace un, un, un exudado, eh, nasofaringio, a través de la nasal se llega a faringe para extraer y ver y hacer una PCR eh, a nivel de secreción nasofaringia. Hay una publicación reciente de que los chinos están haciendo un isopado anal, porque a nivel gastrointestinal eh, pareciera pues que se, el virus puede permanecer a nivel gastrointestinal por más tiempo, pero no se ha demostrado contagio gastrointestinal. Hubo una publicación que encontró en las heces el virus, pero eso no ha sido replicado. De manera que hasta ahorita la única forma de contagio es la respiratoria, a través de estas pequeñas gotículas. Porque si bien es cierto, ha estado eh, puede permanecer a nivel de mucosa gastrointestinal, en ano recto etc., en distintas partes del, del tracto digestivo, no se ha demostrado contagio por esa vía. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes estos síntomas, y estos síntomas te descompensan pulmonarmente, disnea severa, cardíacamente, taquicardia es lo más frecuente, yo personalmente tuve más bien bradicardia, problemas respiratorios, desaturación, problema para respirar, pero con bradicardia, que es frecuencia baja. Lo normal es 70, 80, tuve 40, o sea, tenían un paro cardíaco porque la frecuencia cardíaca era muy baja. Lo habitual es que haya taquicardia compensatoria por esa infección. Es importante que sepan que lo que está pasando es que el virus entra y una vez que entra dispara un sistema de alarma y el sistema inmunológico se activa. El sistema inmunológico se activa en dos fases. Hay una primera fase, que es una fase humoral, que es la que dispara esta cascada de citoquinas. Eso no lo hace el virus, eso lo hace el sistema inmunológico para protegerte, para producir una serie de sustancias y posteriormente células que van a, a atrapar ese virus y a controlar la replicación viral. La primera fase, entonces, tú produces unos anticuerpos que se llaman anticuerpos IgM, ese es el sistema inmunológico de ataque inicial. Pero posteriormente a, a, se activa el sistema celular. Este primero es el sistema inmune humoral y después viene un sistema inmune celular que son los linfocitos T, maracrófagos y una cantidad de otras células. Esto empieza entonces a producirse otros anticuerpos que se llaman los IgE, que son los permanentes, son los que duran más tiempo. Los IgM son en fase aguda y desaparecen una vez que el virus se deja de replicar, estos anticuerpos desaparecen. Y van a quedar los anticuerpos más permanentes que son los IgG. Las pruebas rápidas de ELISA dan mucha confusión. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te hagas, tengas síntomas, te hagas la prueba y salga negativo. Bueno, eso puede ser un falso negativo. Lo que tienes que hacer es repetir la prueba. Pero existe otro escenario que te, no tenga síntomas, pero tuviste un contagio y te hagas una prueba en las primeras semanas, que es los primeros siete días, ya debes tener síntomas, y salga eh, positiva. Entonces eres un positivo asintomático. No tuviste síntomas, pero tuviste un contagio y ya estás positiva. Un positivo asintomático. Los positivos asintomáticos no se confíen de que no, a mí no me dio nada. Tienen que chequearse, tienen que evaluarse. Porque COVID es impredecible, puede haber complicaciones tardías relacionadas con COVID. O sea, hay que saber en ese momento cómo está tu laboratorio, eh, si es posible una placa de tórax, porque puede no tener síntomas y haber alguna manifestación, eh, o síntomas leves también puede ser, ¿no? ¿Qué otra posibilidad de que realmente eh, no tengas síntomas? Ahí dijimos pues que puede ser un falso positivo, porque no tuviste síntomas, de ningún momento. Puede ser que sea un falso positivo, hay que repetir la prueba. Y existe otro escenario que en el momento te da, te da, te da, te da el, tiene, no tiene síntomas, pero te da positivo. No te desesperes, cálmate, en dos o tres días te van a aparecer los síntomas. Porque te hiciste la prueba muy temprano y no has hecho todavía no ha, no ha habido suficiente carga viral para que tu PCR sea positiva. Esos son los escenarios que se puedan presentar. En la mayoría de los casos, pues esto hay que repetir las pruebas porque eh, pudiera eh, presentarse cualquiera de estos escenarios. Luego que presentes los síntomas que te hospitalizan o no y te ponen tratamiento, pues hay que hacer a los 15 días una prueba de anticuerpos. La recomendación es hacer una prueba de anticuerpos ELISA en sangre porque las pruebas rápidas que estamos adquiriendo pues son poco confiables. Son pruebas que no son, tienen la sensibilidad que deberían tener y pudieran dar resultados no confiables. La prueba ELISA te va a decir si tus anticuerpos IgM, que eran los agudos, han bajado y cómo están tus anticuerpos IgG, que son los protectores. Estos anticuerpos IgG protectores no son permanentes para siempre, sino duran aproximadamente 3 a 6 meses, pero eso se recomienda después de tres a seis meses, dependiendo del caso, pues vacunarse. No pasa nada. Es que hay a mí me dio COVID, ya no, te tienes igualmente que vacunar, porque esto este, no estamos claros de cuánto dura, y porque eso depende mucho del caso, sistema inmunológico, pero lo que sí es seguro es que. Eh, eh, eh, la posibilidad es que desaparezcan, así que entonces igualmente tienes que contemplar la posibilidad de en tres a seis meses ponerte tu vacuna. Todo eso es importante porque obviamente eh, de alguna manera este, tranquiliza y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, eh, antes, pre prevenir. ¿Hubo un contagio? ¿En qué momento hacerme la prueba? PCR, exudado una sofaringia, y posteriormente pues, pasé el proceso con síntomas, síntomas leves, moderados, severos, me hospitalizaron o no, me tengo que hacer mi prueba de anticuerpo, que determina que ya no contagio a nadie, pero que yo si me te, igualmente estoy protegida, pero parcialmente, porque existen varios genotipos, que eso es lo que llamamos los virus mutantes. Entonces, la reinfección es más grave. O sea, no te puedes reinfectar, te tienes igualmente que cuidar, ponerte tu mascarilla, todas las medidas, porque hasta tanto, igual, porque hasta después de la vacuna la recomendación es mantener las medidas. Hasta tanto se logre vacunar el 70% de la población que ya disminuyen los riesgos de, de, contagio, de contaminación y contagio. Entonces, es este, para rato, esto que debemos cuidarnos y mantener el distanciamiento, eh, es cuestión de cuidarnos y tener conciencia de que no ya me dio qué importa no porque te puede dar un mutante que te, si te reinfectas es severo y es grave y es mortal o también este bueno evitar también todas las, las, las cosas que tenemos que evitar para cuidarnos no bueno pues ya quiero darle al final un, un terminar este live no sé cuánto tiempo tenemos este eh, faltan como 15 minutos vamos a terminar este live eh, contándoles que, que un par de conclusiones verdad, de, de esto que estamos hablando esta experiencia profunda y trascendental ha sido poderosa y transformadora para mí me ha demostrado primero que soy un ser en autodescubrimiento todos los días descubro cosas nuevas de Maribel cosas nuevas en las que trabajar, en las que mejorar, en las que crecer y eso es maravilloso porque porque bueno, si no, nos pasmamos, nos pasmamos y nos convertimos en, al pasmarse nos convertimos como una ciruelita pasa y, y, acabo, y lo que terminamos es, vivir, vivimos muriendo en vez de vivir viviendo, así que vivir viviendo es encontrar cosas nuevas que descubres de ti misma y que tienes que trabajar para mejorar y para ayudar a otros, también tú y, y cómo servir a otros, ¿no? Y eh, también descubrir que la misericordia y la, el amor de Dios es infinito y que todos los días ocurren milagros en mi vida. ¡Qué demostración de amor tan grande de Dios y la Santísima Virgen que estuvieron allí acompañándome durante todo este proceso! Pero sobre todo, estoy sorprendida, sorprendida y emocionada de lo buena compañera que soy yo para mí. ¡Sí! Cómo me acompañé en este proceso, cómo jale a Maribel y cómo Maribel aprendió a que tiene que seguir creciendo. Qué buena compañera soy para mí. Eso me encantó. Descubrir eso me encantó. Porque me tengo que acompañar hasta, hasta que Dios quiera, por muchos años más, si Dios quiere. Logré ver mi vida en retrospectiva también. Porque en esos momentos difíciles, eh, eh, miras hacia atrás y te pasa como una película toda tu vida. Y me di cuenta que todas las experiencias de mi vida están interconectadas. Nada está al azar. Todo, nada fue... ¡Ay! Como dice alguien que me preguntó allí, es la, eh, contaminarse es la lotería. ¡Nada es lotería! Nada es al azar en tu vida. Todo tiene un porqué, una razón. Y lo importante es que lo veamos. Porque si lo vemos, aprendemos y crecemos. Lo otro que también creo que es importante de, de esto que, que fue transformador en mi vida es que yo no soy como soy por la vida que me ha tocado. Ay, no, porque a mí me tocó esto, a mí me tocó aquello, entonces yo soy así por esto. No. Ah, yo soy como soy por la forma como he vivido mi vida. Eso es importante. Porque estoy convencida de que la capacidad de transitar las adversidades es lo que hace que alguien pueda transformar su vida. Entonces, no es el subir la montaña, es el cómo la subo. Cómo la subo. Muy importante. Y el subir esa montaña me hizo feliz y lo disfruté. O fue una amargura, muy importante, porque vinimos a ser felices. Dios te hizo con amor para ser feliz. Y si no soy feliz, es porque tengo una percepción equivocada de lo que está pasando. Y debo encontrar lo que de bueno tiene lo que está pasando. Creo firmemente que llegué a un punto de mi vida donde siento que soy guiada por algo que es más grande que yo. Y descubrir y palpar realmente, esto fue revelador. Sí, porque sabemos, sí, nos hablo de Dios y de todo, pero en ver tu vida en manos de Dios, de ese ser que guía tu vida y le da sentido a todo lo que pasa en tu vida, conectarte con ese ser superior y que te explique por qué te tiene que dar COVID, Maribel. Fue revelador. Y por último, cuando nos movemos, nos movemos hacia el lado con significado de la vida, comienzas a dejar de ambicionar cosas. Ya no quiero cosas, ya no quiero peroles. Y tu ambición se transforma en propósito. Aprendemos a convertirnos en observador en aceptar y fluir y eso te permite avanzar recibiendo con amor lo que venga lo que llegue a mí confiando en el proceso y por supuesto en el amor de Dios a donde nos lleve Dios ya no soy más esa persona que lucha este, que sí, porque tiene que hacer, porque hay que hacerlo hoy esa mujer que hace y lucha para que las cosas sucedan Aprendí que tengo que relajarme y ahora me estoy permitiendo que las cosas aparezcan y vengan a mí. En el momento indicado. Me di cuenta que estoy aquí para disfrutar la vida y vivir tranquila, en paz, el tiempo que Dios quiera. Pues bueno, ya estamos casi terminando. No me queda más que agradecer Agradecer, agradecer y seguir adelante con mayor serenidad, apertura y alegría. Gracias por estar aquí, a todos ustedes, qué bellos que se han conectado. Gracias, gracias, no saben lo feliz que me hace tenerlos aquí. El poder compartir con ustedes que se han hecho parte de mí, de mi familia, de mi comunidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí, es un agradecer consciente. Estoy diciendo el por qué doy las gracias. Y por enriquecerme y permitirme compartir mi experiencia. Porque si puedo tocar la vida de alguien, me convierto en testigo de la felicidad de otro. Y ese es el mejor pasaporte para el cielo y el logro de una plenitud futura y eterna. Ese es mi propósito de Así que tú eres mi propósito de vida. Y todo lo que pueda hacer para servirte y para ayudarte me hace inmensamente feliz. Un gran abrazo virtual a todos ustedes que me llena de verdad de una alegría inmensa. Y bueno, son parte de mi renacer, de mi renacimiento, de esa nueva Maribel. Eh, si quieren alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos, creo que como uno, vamos a ver, como unos 10 minutos, ¿cómo me ha rendido? Yo hablo demasiado, pero ¿cómo me ha rendido? Eh, por allí como, eh, podemos, parece que hay como una interrogación en algún lado, si ustedes tocan la interrogación, la pregunta de ustedes aparece en grande y la veo, porque bueno, este... Gracias por los conocimientos, por compartir con nosotros sus vivencias. Gracias a ustedes por estar aquí. Dudas o preguntas, acuérdense que tratamiento y vacuna lo vamos a hablar la semana que viene. Un abrazo enorme de 25 segundos, 21 segundos. Sí, una fuerza con mucha energía y mucha vitalidad. Muchísimas gracias por compartir tu reflexión. Espero los ayude. Espero haya podido, haya podido poner un granito de arena en sus corazones y que esto les dé motivación y, y decidan ya salir de aquí a escribir su lista de agradecimiento y su plan de acción para comenzar este año 2021 trabajando, porque sí vale la pena, ¿verdad? Sí la vale la pena este, cuidarse, sí vale la pena vivir tu vida desde, desde un enfoque positivo, desde un sí, de una confianza en los procesos, de, de saber que Dios te quiere, te ama y te hizo para ser feliz. Y que tienes que tú decidirlo, porque no hay otro. O decido lamentarme o decido ser feliz. Está en tus manos. Así que me encanta, de verdad. No sé qué otra, qué otra pregunta podemos tener. ¿Cuánto tiempo de reposo se recomienda después de una neumonía por COVID? Este, pero si yo la abro aquí, no me ven. Entonces, bueno, es importante esa pregunta. Me encanta porque me va a permitir hablar un poquito del alcohol porque es otro tema. La gente se preocupa por el reposo y el alcohol. Bueno, dependiendo de las complicaciones que hayas tenido, porque si no tienes ninguna complicación, fue asintomático o si tuviste neumonía por COVID, es, obviamente tienes que guardar un reposo hasta que haya una evidencia clínica de mejoría mejoría de tus síntomas, mejoría de laboratorio, que no tengas infección, me, hayas cumplido con tu tratamiento, mejoría radiológica, que bueno, cómo te cansas, qué actividad, la actividad que vas a realizar es proporcional a la saturación, te desaturas todavía cuando haces alguna actividad, entonces tiene que estar restringida la actividad. No te desaturas, bueno, ya te has bien, ya pasó un mes, empieza a reintegrarte a tu actividad, pero sin forzar, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, tu cuerpo te va a decir, estoy cansado, descansa. Tu cuerpo te va a decir, no puedo estar subiendo escaleras dos y tres veces. Súbelo una vez, planifica lo que vas a buscar. Entonces, yo no tuve neumonía, pero si sí otros síntomas, ya me siento bien, perfecto. Entonces, eh, si no hay complicaciones respiratorias ni cardíacas, y te sientes bien, puedes reintegrarte y tú vas midiendo tu capacidad de... De, de, de, de adaptarte a tus actividades y cuando el cuerpo te pida descansar, descansa. Tengo 10 días con COVID, pero a veces necesito salir a caminar, es malo hacerlo, bueno, dependiendo de esto que te estoy diciendo, qué tan cansada te sientes, cómo está tu saturación, te desaturas al caminar, pero no está mal caminar, tomar un poco de sol. Con moderación. Escucha tu cuerpo. Si somos atentos a lo que nuestro cuerpo nos dice, no inventamos. Ay, me dolió la cabeza, me voy a tomar una pastilla. No, ¿por qué me dolió la cabeza? Ay, no sé, tengo como una taquicardia, como un cansancio. ¿Por qué me dio taquicardia y cansancio? ¿Qué hice para evitarlo? El uso de aspirina, sí, es sumamente importante. Uno de los procesos que se que se, des, que se de, desarrollan y se desencadenan, era la palabra es primero una cascada inflamatoria, una gran inflamación, pero después lo próximo son, es la parte trombótica, se producen trombos. Por eso la recomendación en algunos casos de la aspirina, porque es un antiagregante plaquetario y nos permite licuar un poquito más la sangre y evitar estos trombos secundarios, que es una de las complicaciones que más fibrosis posterior produce. Entonces es, es una de las complicaciones de COVID, trombosis no, pulmonar y en otras partes, ¿no? En otros sitios. ¿Qué, ¿Qué órganos afecta el COVID? Todos los órganos pueden estar afectados por el COVID. Les voy a hacer, les voy a montar a lo mejor en los stories unas imágenes que me pasaron que de verdad que son muy demostrativas, además de alarmantes, porque es impresionante cómo puede afectar el COVID tu mente, tu cerebro, tus pulmones, pero también tus riñones, tu corazón, tu intestino, tu todo, todo, todo, tu piel, todo tu organismo, todos tus sistemas pueden estar afectados por el COVID. Entonces, este COVID es muy traicionero, así que hay que estar pendiente de hacer cierta vigilancia con precaución. Si te dio COVID, obsérvate, escúchate, tómate tu tiempo, quiérete, ámate. No hay nada afuera más importante que tú. Tú, tú tienes que estar bien para luego enfrentar lo que tienes afuera. Ahora sí nos estamos acercando. Faltan cinco minutos. Saludos, doctora. ¿Cuál es el criterio médico para intubar a una persona que no se sature, esté cansado, esté agotado? Al desaturarse, desaturarse es perder saturación de oxígeno y hacer esfuerzos para respirar y ya no puede. Le ponen un BIPAP con oxígeno a presión o con oxígeno continuo y no logra una buena saturación, se agota, y ese paciente agotado, pues ya va a hacer un paro respiratorio, hay que intubarlo. Esa es la razón. Cuando no logran unos niveles de saturación adecuados y el paciente está ya agotado, que no puede más, lo cedan y lo intuban. Recomendaciones para un hígado graso. Me encanta tu pregunta. Va a salir próximamente, en los próximos meses. No tengo fecha exacta, pero va a salir un ebook espectacular y un recetario con 50 recetas donde si lo haces todo al pie de la letra, mejoras tu hígado graso. Así que bueno, no se lo pierdan, estén pendientes. Estoy feliz y encantada de estar con ustedes. Muchas preguntas, mucha interacción. Me encanta, de verdad. No dejen de verlo en replay luego para que tomen nota de todo lo que tienen que activar, porque si todo esto que yo estoy compartiendo no sirve para que nos movamos en acción hacia nuestra mejor versión, pues no valió la pena. Eso es lo importante. Que, mi que no tengas tú que pasar por el COVID. Que habiendo pasado yo por el COVID y habiendo vivido esta experiencia, pueda yo transmitirte la energía que te quiero transmitir para que decidas ser feliz y decidas ser saludable. Es tu decisión. Yo tuve que decidir entre lamentar y morir o ser feliz. Pero todos los días decidimos ser feliz o ser saludable o vivir muriendo. Y esperando que la vida re se resuelva para ser feliz. La vida no se va a resolver, el COVID no se va a ir y hay que decidir ser feliz y ser saludable hoy, que es lo único que tenemos. Si nos enfocamos en el pasado, nos deprimimos. nos enfocamos en el futuro, nos angustiamos. Así que mi gran consejo para despedirnos es... Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que solo puedes tomar tú. ¡Comienza hoy! ¡Decídelo ya! Un gran beso, un gran abrazo. Los quiero mucho. Realmente no saben lo feliz y agradecida que estoy de poder estar aquí compartiendo mi experiencia con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo. Quiero que lo sientan así de fuerte como se los estoy enviando yo. Los quiero mucho. Nos vemos. La semana que viene va a haber un live con preguntas y respuestas y además tratamiento y vacuna. ¿Qué hay de nuevo en COVID? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que vacunar? Todas esas cosas. Seguridad de la vacuna. Todas esas cosas en el próximo live de la semana que viene. Así que estén pendientes. Hasta pronto. Sí, de verdad, me encantan todos los comentarios. Fue, ¡Ah, mi Lucía, qué linda! ¡Qué bella! Un gran beso a tía Chabela. Esa tía que, que, que va a cumplir casi 100 años y está, bueno, pues, encantada. Así que, bueno, me encantó de verdad verlos y todos ustedes. Eh, Gerardo, hola, Noelí, me encanta, me encanta pues todo, todos los comentarios tan bellos, tan dulces, con tanto cariño mi querida gente de Facebook, mi querida comunidad pues aquí estoy con ustedes, con mucho cariño y no dejen de hacerme todas las preguntas que quieran porque de verdad que me hace feliz lo que más feliz me hace es poder compartir con ustedes todo lo que aprendo, todo lo que vivo, todo lo que recibo sí mis regalos son tus regalos y acuérdense, dejen el correo antes de que esto termine para enviarles la meditación, para reforzar el sistema inmune. Ese es mi regalo para ustedes, por estar hoy aquí acompañándome. Amén, amén, amén para todas esas bendiciones.